Te doy la bienvenida a este espacio de Biosabiduría Ancestral Y el día de hoy estamos entregándote este regalo, este bonus sobre el dinero y el amor Como una guía general para el mes de septiembre Y te recuerdo y te recomiendo que veas el video que ya subimos sobre tu guía general del mes de septiembre para que puedas complementar este conocimiento, esta sabiduría que te estamos entregando el día de hoy, a través de mensajes canalizados por este ser superior en el que tú creas, para que tu alma pueda encontrar la paz, la tranquilidad y puedas identificar aquellas zonas en tu vida que hay que sanar. Suscríbete, dale like, activa la campanita para que nos tengas en tu presente Cada que podamos subir, cada que subamos algún contenido nuevo para ti Acuario, vámonos a ver cómo has estado en relaciones, en el amor ¿Cómo te sientes Acuario? No dudes El amor genuino Está presente en todos, en todos los momentos de tu vida Y el día de hoy te dicen Vuela, acuario, disfruta la vida Disfruta el compartir con esta persona O estas personas en las que estás pensando La vida por sí sola se disfruta La vida por sí sola tiene diferentes colores Diferentes tintes y te corresponde Tu responsabilidad es Vivirlos desde una mentalidad desde una emoción de amor, de abundancia, de libertad recuerda que el amor es libre Acuario, no retiene, no bloquea el amor impulsa, el amor motiva y eso te toca a ti Acuario, encarnar esta libertad, esta pasión Puesto que has estado como que de repente has estado sintiéndote un poco confuso entre lo que sientes y lo que te gustaría recibir de la otra persona. Y aquí te dicen encarna lo que quieres recibir como reflejo a las personas que están con nosotros en relaciones de pareja, en relaciones amorosas, son el perfecto espejo para que nosotros conozcamos más de nosotros mismos a través de ellos entonces te has sentido un poco un poco dudoso entre lo que esta persona te muestra y lo que tú quisieras recibir, no dudes, te decían al principio no dudes de esta relación, no dudes de ti si sí es importante que clarifiques lo que realmente quieres experimentar al lado de esta persona y lo comentes, lo hables hables de los detalles de aquellas situaciones que te dolieron o de aquellas situaciones que te generaron cierto resentimiento, cierto enojo, cierta ira que está reprimida en ti y que es importante en este presente acuario hables de ellas, no que las reclames, sino que hables de lo que tú percibiste, de lo que sentiste, cómo te sentiste, qué te dolió, que seas claro que digas tu verdad, recuerda que la verdad te hará libre. Hay detalles eh, hay detalles de los cuales no has hablado, Acuario, detalles muy importantes para ti, para tu vida, para tu trascendencia, que es importante que la otra parte conozca. No le temas a, a, a sentirte vulnerable o a sentirte expuesto. En realidad, eso es un mensaje que te manda tu mente para evitar tu crecimiento y tu evolución en, este, en esta relación de pareja. No le temas a eso. Te va, pídele ayuda, redirige tu brújula al norte geográfico. Mira tu, Voltea tu mirada al cielo y pide ayuda puesto que la herramienta justamente que tienes el día de hoy es el jardinero gentil Y te dicen, este poder superior en el que tú creas siempre te está observando y siempre está cuidando de ti Tú eres como este nuevo miembro, como este hijo, hija amado por él, por ella como si estuvieras renaciendo, hablar de tu autenticidad, hablar de estos detalles y de estas emociones te va a permitir renacer en un ser libre, en un ser con una capacidad de amor insuperable, incalculable, solamente requieres volar, darle rienda suelta a creer en ti y a tu verdad. Estás acompañado por este ser superior Mira su carita Te ve con amor, con entrega Con dedicación No se va a meter en tu vida Lo que va a hacer es soportarte Y estarte acompañando Y una vez que tú decidas pedirle ayuda Es cuando va a entrar Te respeta No te resistas a tomar decisiones Ok, cada persona, es importante que comprendas Acuario, que cada persona tiene su camino y que en esta vida elegiste compartirla con esta pareja para avanzar juntos, no para retener, no para bloquear, ni para que te sientas bloqueado o forzado a estar con alguien que ya no quieres estar. Con esta carta de tomar una decisión te dicen, es momento Acuario de que seas verdadero contigo mismo, contigo misma, y si hay que separarse para tomar caminos diferentes, está bien, hazlo. Por otro lado... Al hablar de estos detalles en los que te has resistido a externar, te van a dar la pauta también para estrechar posiblemente más la relación. Solamente te piden ser auténtico, auténtica, verdadero. Confía que siempre estás siendo guiado y cuidado y protegido por este ser superior para que puedas comunicarte de manera clara, de manera honesta Con esta persona Puesto que en realidad Te estás comunicando contigo mismo Contigo misma Finalmente Esta llave maestra Que te entregan el día de hoy Son campos de tormenta hacia abajo Y te dicen todo esto que estás sintiendo Va a pasar Todo este Posible miedo Esta posible resistencia a decidir A tomar una decisión de amor va a pasar para que entonces tus campos se liberen de toda tormenta, de toda duda, de todo dolor. Tu responsabilidad es reconocerte, hablar, dejar que todo pase, para que en el momento en el que todo pase y sea sanado en tu interior, empiecen a reverdecer los campos y a sentirte en libertad, en brillo, en autenticidad, Acuario. Habla de esas emociones que se quedaron ahí atoradas. Acepta que cada uno tiene su camino y que tu camino no es el único, solamente es uno. Comparte. Y en la parte del dinero acuario, en la parte económica, ¿Cómo estás vibrando y cuáles son las recomendaciones que te dan para que puedas avanzar al siguiente nivel? Ideas y veas exponenciada y palpes la abundancia que ya es en ti y que de la cual ya eres merecedor. Ok. Movimientos positivos vienen a tu vida y, están sinti y estás sintiendo movimientos positivos, sin embargo te resistes. Suéltate, confía. Todos los cambios son necesarios. Todo, lo, todo en la vida cambia momento a momento y tú no eres la excepción, Acuario. Sí, sí es momento de moverte de ese empleo en el que ya estás. Más que moverte o salirte de esa empresa es levantar la mano, reconocer que tienes la capacidad para dar más, para aportar más, levantar la mano y dejarte volar por las nuevas opciones que te presenta la vida. Si estás en un momento en el que ya no te sientes pleno en ese lugar de trabajo, muévete. Sí es momento de decir adiós, sí es momento de volar hacia nuevos horizontes. No te resistas al cambio. ¡Asusta! A veces el cambio asusta porque no sabes qué viene. Sin embargo, pensar justamente en eso también motiva. ¿Por qué? Porque estás haciendo una limpieza de tu casa. Estás ya reconociendo cosas viejas que ya no te están funcionando... Ya es momento de que las quites, de que las sueltes, de que dejes entrar la luz, nuevas ideas, nuevas tecnologías, nuevas propuestas. La herramienta que tienes para poder. Ok, la herramienta que tienes para poder conectar con este cambio y fluir ante la vida es escúchate. Escucha los deseos de tu alma, de tu corazón, de aquellas ideas y pensamientos que te están llegando con creatividad y ponlos en práctica, no te resistas, no los elimines, de repente por este miedo al nuevo cambio, al que dirán, más que al que dirán, al nuevo cambio de, de, de roles, por así decirlo, nuevo cambio de empleo, prefieres callar estas corazonadas que te llegan para poder... Seguir en un lugar en donde ya no estás siendo cómodo y te están diciendo es momento de moverse Escúchalas, anótalas No te resistas a los cambios, todos los cambios son buenos Cada cambio tiene su proceso, no quieras, eh, no te presiones, no exijas, no le exijas al universo que se apure a estos cambios para que tú puedas ver los frutos y disfrutarlos de manera rápida. Ni siquiera tú mismo caminaste el primer día que lo intentaste. Caíste y te levantaste, caíste y te levantaste hasta el momento que pudiste correr. Y aún así te caíste y volviste a levantarte. Todo eso llevó a un proceso para que tus alas se expandieran. Entonces te dicen, estos cambios que vienen en tu vida y que ya se están dando, Llevan un proceso de cocción y te piden que no te resistas, que no lo bloquees, que fluyas, que escuches tus ideas, tus corazonadas Porque esto finalmente en septiembre te llevará a sentir un equilibrio bastante bueno puesto que tienes justamente la carta del equilibrio Con el número 11 que es el número de la perfección Y ojo esta guía te da la pauta para que puedas accionar. Si tú te mantienes estático y resistente, el equilibrio no se va a dar. Este es un trabajo conjunto entre tú, el poder superior en el que creas, y el seguir estas guías. Dile sí a las nuevas oportunidades, a las nuevas opciones que te está presentando la vida en este cambio, que es positivo, sin embargo, hoy, hoy mentalmente no puedes verlo. Pero te está llevando a limpiar lo viejo para llegar al equilibrio financiero, al equilibrio eh, material. Dale rienda suelta a tu creatividad y respeta los procesos del universo que no son los mismos que tienes tú en la mente. ¿Ok? todo se da en su justo momento, solo haz tu 1% que es entregarte totalmente. Acuario, deseo que hayas encontrado aquí una guía, palabras, mensajes que den paz a tu alma y te den un paso a seguir. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita para que nos tengas presentes y no olvides ver el video con tu guía general del mes de septiembre para que complementes este conocimiento. Gracias.